Al ataque. ¿Cuál es su compa? Al ataque. Alited hat mechanic. Sí. Correcto. Sí. Sí. Sí, sí. Correcto. Lo haré, sí. Al ataque. ¿Cuáles lo haré? Prepara sí, Lo haré. ¡Al ataque! ¿Cuál es su comando? ¡Preparado!